Primera de Crónicas, Capítulo 20 En primavera, en la época del año en que los reyes salen a hacer la guerra, Joab dirigió el ejército israelita en los ataques contra el país de los Amonitas, asediando también Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Joab atacó Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza de su ídolo, Milcom. Era de oro y estaba engastado con gemas. Pesaba un talento y fue colocado sobre la cabeza de David. David también tomó una gran cantidad de botín de la ciudad. David hizo trabajar a la gente de allí con sierras, picos de hierro y hachas. También hizo lo mismo con todas las ciudades amonitas. Luego, David y todo su ejército regresaron a Jerusalén. Algún tiempo después de esto, estalló un conflicto con los filisteos en Geser. Pero entonces, Sibekai de Usa mató a Sipai, un descendiente de los Refaítas, Y los filisteos se vieron obligados a someterse. En otra batalla con los filisteos, el Hanán, Hijo de Jair, mató a Langmi, hermano de Goliath de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como una vara de tejedor. En otra batalla en Gat había un hombre gigantesco que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, haciendo un total de veinticuatro. También él descendía de los gigantes. Pero cuando insultó a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos eran los descendientes de los gigantes en Gad, pero todos fueron muertos por David y sus hombres.